a ponerlo bastante, bastante, bastante mejor, ¿vale? Así que, vamos a ello Primero, habría que meter en los cofres Las cositas que hemos recogido de los huertos Así que, iría aquí, pam No, esto no va aquí Bueno, sí, pero no Vamos a poner estas no. Vamos a poner esas Ponemos estas también, ¿vale? Vamos a poner caña de azúcar esto ponemos qué ponemos qué ponemos estaría bien tener una calabaza no me digas que suenan esto esto esto esto esto esto quiero yo esto quiero yo ahí ahí ahí ahí, ahí. perfecto empecemos a mí, investigar. Empecemos por aquí. Esto está demasiado cerca, chique. Esto tiene que ir fuera. Esto tiene que ir fuera. Pam, pam, pam. Pam, derecha. Pam. Me toca construcción, ¿vale? Hoy toca empezar con construcción. Vale, y aquí. Bam. Aquí va... Vale, aquí voy a poner... Tierra. Aquí voy a poner... Tierra... Los bloques estos... Los voy a ir guardando... ¿eh? Eso digo... Vale, ahora mejor... ¿Ves? Ahora mejor... Aquí, ahora aquí tengo más espacio... Un poquito... Ah, perfecto... ¡Hola, Missouri! ¿Cómo estás? Hola amigos, ¿cómo tal? Ay, ¿cómo tal? ¿Cómo tal? Tío? ¿Qué tal estás? Eh, estoy haciendo construcción ¿Vale? Vamos a cambiar un poquito Estoy haciendo renovación eh, Como estás viendo, el huerto lo he movido un poco más para allá ¿Vale? Estoy haciendo esto ah, Lo que pasa es que es un poco lío Pero bueno, quiero llenar todo esto de cultivos y hacer como una especie de puerto Ahí al final Vale Empiezo a stream enseguida Ok Vale, espera Que te dejo En otra pa, pa, pa, pa, pa, pa. Vale, aquí va la tierra Ahora sí Vale, ahora sí está bien Ahora sí está bien Perfecto Es como que Esto sería como el bordecito Sabes los... No, otra vez. O sea, quito esto para pa poner tierra y pongo el mismo bloque. Qué bien, qué bien. Mira lo que tenemos por el camino. Mira lo que tenemos por el camino. Más carboncito. Tenemos más carbón. Para. Eh... he quedado dudando por un segundo. Me he quedado pensando. Me he quedado pensando de saber qué es lo que tengo que usar o no. En el Estoy calculando. Entonces esto de aquí sería esto iría tierra y aquí se hace el camino. Con mis cálculos y está bastante. Bien. Según mis cálculos. Entonces aquí se hace el camino. Para allá. Por hablar me caí. Por hablar. Me he caído. Pero no pasa nada. Estoy bien. No me hice pupa. No, vamos. Camino. Perfecto. Está bastante good. Un, dos, un, dos, un, dos. El puerto lo haré más para allá, eh. lo haré más para allí. Ahora mismo no, haré un pelín más para allá, Tirando en ese dirección. que como por allí está el mar también, esto conecta con el mar, estaría de fábula. Mira eso, qué maravilla, cómo está quedando eso, espectacular, está quedando espectacular eso. Está guay, está guay, está guay, está bueno Las cosas como está bastante chulí. Pum, pam, pum, pam. Y pam, pam, pam, pam, pam. Y así, perfecto. Dos, tres. Ahí está. Uh, pedazo muerto, eh. Da Ni tan mal tu música de Halloween ¿En serio tu es música de Halloween? Me han engañado. Me siento estafada por YouTube. Me dijeron que era música de. de... Me dijeron que era música de Halloween. Me han estafado. Hemos sido estafados. Fuimos estafados. Ahí. Ahora sí Ahora sí Ahora sí Entonces Aquí va una cosa Aquí va otra Aquí va otra Hay que turnarse Vamos a organizar esto mejor Yo pondría aquí en el centro el trigo, eh yo pondría aquí en el centro lo que sería el trigo. ¿Qué ha pasado? ¿Cinco personas de repente? Bienvenidos a mi directo y a mi canal en general. Espero que lo paséis bien. Estoy en mi mundo de Minecraft y estoy, pues. Ahora estamos en construcción, ¿vale? Luego iremos a minar un poquito. Estoy ampliando el huerto, ¿vale? Antes esto no era así, ¿eh? El huerto este era una porquería, que digamos. Pero ahora. Está cogiendo forma Y al final del todo, allí Quiero hacer un puerto Vale, y lo haremos hoy Entonces Estoy organizándome, ¿vale? Aquí va el trigo eh... La caña de azúcar Vale, aquí iría lo que serían las calabazas Calabazas ¿Eh? Muchas gracias a Zorro Astuto Barra baja XC Es un mundo privado Por eh, lo astuto Barra baja XC Es mi mundo privado Pero bueno, igualmente Espero que lo pases bien Y, y te entretengas un ratito ¿Vale? Eh, pero no te preocupes Porque eh, me gustaría Hacer una serie O un server para vosotros ¿Vale? Eh, por cierto te dejo aquí las redes, ¿vale? Por si me quieres seguir y escribir por ahí también. Teóricamente lo estoy haciendo. Bien. Pone. Y otra cosa es lo no que pasa. ¿Vale? Ahí está. Ahí está. Mejor me acerco yo porque usted no se va a acercar. Un cobarde... Dios, los que hay ahí Los que hay ahí se acercan Son ustedes, unos cagones, eh No se acerca ni uno No se acercan, tienen miedo Ahora sí Eso, eso, bajen, bajen Bajen y vean la fiesta bueno, bueno, bueno, bueno Del parabueno ¡Te van a matar! ¡Shh! Todo bajo control Está todo controlado ¡Dios! No, no, no está controlado No está controlado No está controlado Lo sé, lo sé Bueno, bueno, bueno Vaya, vaya Vaya, vaya, aquí no hay playa Espérate Espérate, ay Dios mío eh, que se me ha liado Voy a explicar qué hago yo ahora ¿Me puedes decir qué hago yo? Ya, se van a enterar ¿Quieren guerra? No, no, se preocupen, señores No se preocupen Ya voy yo con mi super arco Que no sé lo que hace este arco Pero bueno Al menos, al menos me defiendo de los bichajos estos Yo también tengo un arco encantado, chicos Eso, eso, eso Muéranse Toma Toma flechazo ¡Uh! A tomar viento Ya puedo recuperar mis cosas No sé lo que hace este arco, eh, la verdad No lo miramos Dime que no se me ha quemado el pico Dime que no se me ha quemado el pico Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido, Dios mío, de mi arma y de mi corazón Eh... Música triste. <risa> música triste, por favor. Eh, creo que se han quemado la mitad de las cosas. Dime que no sé más. Quemado el pico. Dime que no sé más. Quemado el pico. Tengo que quitar esta lavada aquí. Porque me está quemando las cosas. Y no queremos. Dime que aquí tengo más cosas. Quemado el pico. Se me ha quemado el pico. Muy bien. Señorita, lava. Ha llegado su fin. ¿Qué le parece? Espérate. Voy a coger un cubo de hierro. Esto no, espérate. Pero ¿qué haces? ¿Has visto? Toque de seda. Ah, fortuna. Ah, vale. Por sube. Ahí está. Ya, sube. Sube. Voy a quitar la lava. Me voy a llevar esta lava. Se acabó la tontería. Se acabó la tontería. Nos hacemos una mini basura. Ya está. Se acabó. Llevo la lava Y eso Fuera Hala Acabo la tontería de, de que se me ha quemado No se me ha quemado Ya está Ya no se me quema nada Celosas Esto ¿A dónde? A ver ¿Más? Creo Sí, una más Una más Nada más. Nada más. Eh, eh, pam, pam, pam. Pam. Eh, pam, pam, pam, pam. Ahí está bien. Ahí está perfecto. Sí, si esto comunica. Ahora está igual que allí. Ahora está igual que allí. Gusta porque no se ve el borde. Maravilloso. ¡Qué bien, qué bien! No se ve el borde, tú. No se ve el bordecito de los cristales. Aleluya. Gracias, Minecraft. Por fin haces algo bueno. Eh, refresco la página. Quito las antorchas porque ya sé dónde está el medio, porque ya lo he colocado. Vale. Ahora. Los faroles estos. esto de aquí lo he quitado no quería eso eh, todo esto va a ser de piedra vale piedra quemada de esta no eh de la otra y aquí va a dos Ya se diría, menos mal, por fin. Uno, tres, uno, dos, tres. Hay otro. Voy a por él, el... por él, el... por él. El... Está por aquí. Te he visto. Te vi, te vi. Ahí está perfecto um, um. Pues Pues lo he creado esta mañana, ¿vale? Así que quien se quiera unir, pues lo he dicho Está en el servidor de Discord Y si estáis eh, Viendo esto desde YouTube De hecho voy a hacer un pequeño Vídeo, espérate Voy a hacer como si fuera esto para YouTube, ¿vale? A ver eh, Que lo vea en pantalla Esto es para YouTube, ¿vale? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Este es un vídeo informativo para deciros que tengo un servidor de Discord y he creado un grupo de Telegram. Si quieres entrar, y toda la información te la dejo por aquí en la descripción. Y en el canal, ahí en el canal, en el comentario, fijado. Más que. Pam, pam, pam, pam. Ya me he equivocado. Perfecto, pam. Pam, pam, pam, pam Ahí estamos Bueno, bueno, bueno Qué bonito está quedando Y ahora, una fila más Una fila más Que quede esto, simétrico Ahí, Ahí estamos Ahí está Déjame recoger Lo que me queda de azúcar Por... Anita de azúcar